que él tenía era darnos lo mejor. O sea, él siempre quiso darme lo mejor. Él me decía que quería tener una casa bonita, que darles una buena educación a los niños. Nosotros, como centroamericanos, no vamos a ir a robar ni a matar, sino que a buscar una vida mejor para nuestros familiares aquí. Él se fue por, por, por darnos lo mejor. Eso es lo que quería decir. A buscar la vida, no es, no es que para robar, digan, no. Bueno, Tuvieran que si fueran a matar a la gente, no es no. Y por darnos lo mejor, nos quitó lo mejor. hicieran para poder encontrar a mi esposo. Yo tenía conocimiento de la corrupción de, la, de las autoridades en México y pues yo decía en Guatemala de nada me sirve, decía yo, ¿verdad? Entonces eh, tuve temor. No, yo no quise poner denuncias aquí porque cuando la necesité al principio no me escucharon. Yo era la que, con mi cuñada, éramos que veníamos eh, siempre a, a preguntar, ¿verdad? Para que ellos este, tuvieran la certeza que uno no había ido a poner una denuncia y uno se iba a olvidar, ¿verdad? Así tan fácilmente, ¿no? Ya el gobierno o la ley ya no, ya no llama, ¿verdad? Ellos dicen que lo vamos a llamar si tenemos información, pero durante casi un año, ¿no? No dan información, no llaman, ya no. Y ellos dicen que no es necesario que vayamos. Yo digo que es necesario, ¿por qué? Porque como yo les he dicho, miren, son personas. Ellos no sintieron nunca el dolor que yo estaba sintiendo. Y yo, yo sí quería buscarlo y ellos, ellos no. Yo, yo quería hacer de todo y ellos no hicieron nada. técnicas de búsqueda ellos no tienen no tienen cómo cómo encontrarlos lamentablemente aquí en nuestro país así es entran presidentes secretarios que toman un, un este un cargo y ellos no saben nada de los casos es que soy nuevo es que yo no sabía igual tuve que ir porque no no pude hacer nada mi voz nunca la escucharon El derecho a denunciar, el derecho a la verdad, verdad a ellos no se les da a conocer, a ellos se les criminaliza muchas veces. No solo dijeron que, que ya habían aparecido pero muertos, pero informaciones completas casi no, no nos dieron, pues no nos dijeron dónde los encontraron, dónde fue, solo dijeron que son ellos. Lo más duro que puede haber, porque uno no sabe si está muerto, si está con las piernas rotas, si está en un manicomio, si anda en la calle chirajosa, uno no sabe. Saber de ella, encontrarla a ella, o saber dónde está, dónde se encuentra, ¿eh? eso sentía tranquilidad. Cuando nuestros hijos, de hecho, me preguntan de su papá, o sea, yo les digo, oye, hijos, es que, pues, no sabemos. Porque él se fue a Estados Unidos, pero, pues, no sabemos lo que pasó con él. En cualquier parte tienen que estar. No se puedo abrir la tierra y tragar. Y mientras no tengamos esa certeza de qué le pasó, lo buscamos entre los vivos y lo buscamos entre los muertos. Como sea, queremos una respuesta. En lo que nosotros creemos, que tal vez por la gente indígena... En Nuestro gobierno no ayuda en nada, no se responsabiliza con nada. Si uno va de pobre y pide ayuda, que para no lo dejan ni entrar a la oficina. Cuando se desaparece alguien, un hijo de alguien muy importante, se rebuscan para encontrarlo. Mueven las piedras, mueven todos sus contactos. Y cuando son los hijos de, de, son de, del pueblo, les vale, no es su dolor. Uno pide justicia para todos estos que hacen estos comercios de gente, digámoslo así. Que hubiera verdad y justicia. Es llevar un caso y, y darle el procedimiento, llegar al fondo. Uh -huh. Que se esclarezca todo, ¿verdad? Que se ponga a investigar las autoridades. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde? Que no se quedaría impune la muerte de él. O sea, no se quedaría en el viento como tantas muertes que han habido. Justicia va a ser cuando el gobierno se responsabilice, cuando el Estado se responsabilice de ellos, de los migrantes que se van, que no solo se los interese por la plata que mandan ellos, entonces va a haber justicia. Eso de que contamos las remesas bien cuántos miles, bien, pero no contamos cuántos miles se están muriendo y se están perdiendo, eso no estaba siendo contado. Yo quiero que se haga justicia, que empiecen a respetarle sus derechos a estos migrantes el derecho a la vida a los que se van y el derecho a la verdad, porque estas madres tienen el derecho de saber la verdad. Y también tienen derecho de exigir justicia. Yo tengo que llegar al gobierno. Tengo que decirle al presidente que es la máxima autoridad que tenemos nosotros. ¿Cómo vamos a llegar si todas las puertas están cerradas? Entonces teníamos que unirnos. un de familias que, que estaban con la misma problemática. No es lo mismo que vaya una madre sola a buscar a su hijo. Una, porque tampoco creo que es posible, porque no tienen dinero para sacar una visa, un pasaporte, no conocen y más bien irían a, a arriesgarse. Y más bien pasaría a ser una persona más que se, se desaparece o que se va. Pues entonces fue que decidimos que, de formar este comité, de comenzar a exigirle a las autoridades de que, de que esta es un, una problemática y que ellos no la quieren ver. Y empezamos a darle aquella voz, vea, que no nos querían oír. No se tocaba nada del tema de desaparecidos migrantes. Mientras que en la caravana, pues, uniendo tantas voces, es posible, ya todas las madres unidas y exigiendo la verdad y la justicia, ¿verdad? Porque no es lo mismo que, que sea una como que sean 400 casos o más de 400 casos. Nosotros nos unimos, ¿verdad? Porque a las reuniones y todo, todos los que llegamos, llegamos con el mismo dolor, pero en diferentes, ¿verdad? Eso los ayuda bastante. Ahí nosotros siempre hemos fortalecido. Porque así como yo hay muchas madres que estamos en lo mismo y todos queremos una verdad positiva. Cualquier verdad es mejor que tener la angustia que tenemos. Somos mujeres que no podemos darnos por vencida. Unas mujeres que no podemos, este, que no queremos un no ante la búsqueda. El objetivo es encontrarlos. Y tenemos ese objetivo muy claro. El objetivo es encontrarlos, el objetivo es es que las autoridades hagan algo ya. El objetivo es que ya vean que este es un problema de país. dije a un, a un representante de México que llegó a la Rocón en el 2005, ¿qué haría usted si se le pierde su hijo? Y me dijo, todo. Eso estamos haciendo nosotros, todo lo que podamos para encontrar a nuestra gente.